El Gobierno Nacional trabaja por el Departamento de la Paz. Del 2006 al 2016 se invirtió 4.729 millones de bolivianos en la construcción de los teleféricos en sus fases 1 y 2. 2.144 millones de bolivianos se destinó en la construcción de la Doble Vía La Paz Oruro. 1.832 millones de bolivianos en la implementación del ingenio azucarero de San Buenaventura. 90 millones de bolivianos en la implementación de la planta ensambladora de equipos de computación en Cayutaca. 73 millones de bolivianos en la construcción del Campo Ferial Chuquiago Marca. Y se invertirá 7.000 millones de dólares en el proyecto hidroeléctrico El Bala. El gobierno nacional reitera su compromiso con el Departamento de la Paz y seguirá trabajando por el pueblo paseño. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.